Esto está bueno. Hay una frase que dice... Adiós rogando y con el mazo dando. Son lo que hacen estos bandidos. Estos del régimen es, es cosa de alquilar el balcón con ellos. Son descarados a morir. Se les sigue cayendo el, el castillo. O sea, esto se, se les está cayendo por todo lado. Y ellos siguen en su lucha. ¿Por qué? Hay algo que toca sacarle lógica a esto. Y es que por ahí dicen las malas lenguas que ese negocio, como lo tiene esta gente, es como... El que se pone a hacer negocios ilícitos 10 veces mejor. Es algo catastrófico. O sea, eso acaba pues como dice el dicho coloquial hasta con el niño de la perra. Sí, es la, lo que tejen estas mentes maquiavélicas. Porque se gastan una inteligencia tan brutal para ser torcidos. No para arreglar la nación. Porque si bien miramos la posición de Venezuela, la posición de Cuba, la posición de Nicaragua, de Bolivia. Son países que estructuralmente, interiormente están acabados y no, no podemos resaltar otra cosa porque están acabados, que se demuestre una cosa muy diferente, eso es como cuando sale Diosdado y Nicolás allá abrazados y amiguis y no sé qué esos dos se saludan así con la mano y se cuentan los dedos a ver quién se robó un dedo, porque es que entre bandidos no se puede ni dormir Entonces es algo que, que uno dice Aquí bueno, se siguen no especulando Sino cayendo piezas importantes del régimen Y ellos más sin embargo por el otro lado Siguen metiéndola. ahí De ahí que ya están disque pensando en diálogos, vamos a ver si caen en el mismo juego que hizo Nicolás en meses pasados donde sencillamente por un lado se estaba firmando un acuerdo de paz un acuerdo de diálogo y por otro lado se estaban haciendo cosas arbitrarias contra el pueblo, entonces esto es algo como que uno dice miércoles y lo más tenaz de todo es que ya nadie está creyendo en eso, ya nadie cree en Nicolás nadie cree en la cúpula chavista y de hecho un, una experiencia buena la, la miliciana que la encontraron buscando comida entre la basura y entonces le preguntaron por, por su jefe por Maduro y dijo no me hablen de ese hp o sea de ese hijo pródigo porque ese toca es que lo tumben porque ese es un desgraciado no nos paga, nos tiene aguantando hambre. y esto se valieron la forma de coger a esa señora y pegarle un lado de cerebro y quisiera que pareciera como loca o sea imagínense hasta dónde está derrumbada la credibilidad de la dictadura que les toca hasta tener cuidado supuestamente entre comillas con una vieja loca pero esa es la realidad del ok porque mejor dicho esto está eh, al bordecito hecho un medio mal paso que den y esta vaina se cae dice se sigue derrumbando el castillo de arena construido por la dictadura de maduro naman guaquín el otro ales tras las rejas por negocios con el chavismo ustedes saben que al es el testaferro principal pero aquí cayó otra pieza clave otro grande naman guaquín el sirio venezolano arrestado en Miami por acumular una fortuna la despreciable suma de 400 millones de dólares en negocios con el chavismo con esos angelitos de sus acaudaladas cuentas también salieron pagos para el entorno del capo colombiano daniel el loco barrera y un socio del presidente del canal venezolano globovisión raúl gorrin se acuerdan de esa joyita otra es que mejor dicho se muelen esos tipos y no se saca media uña pintada aquí dentro de las cosas que está pasando es lo que nosotros normalmente llamaríamos se les creció el enano desde ahora ya no se hablará solo de alza operar como presunto testaferro del régimen de Nicolás de Maduro en una trama de corrupción que eso está más que comprobado que desvió 350 millones de dólares en negocios con alimentos recuerda de los famosos alimentos clave junto a su ficha está ahora la de naman wakil un sirio arrestado en miami por presuntamente acumular la fortuna de 400 millones de dólares con la venta de carne en descomposición al chavismo mediante empresas de maletín el fbi ejecutó el arresto del magnate socialista esto está para que uno se ponga así como calientico con una taza de café y celebrando porque lo que viene aquí es una papa caliente, pero antes de eso los invito a que se suscriban a nuestro canal leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos tus amigos en las redes sociales dicen que el FBI ejecutó el arresto del magnate socialista que pasó de vivir, óigase bien en Petare, uno de los barrios más peligrosos de Caracas o sea ya como lo de las famosas falabelas como las famosas comunas, una vaina así y vender mercancía en la calle pasó a ocupar ahora un un lujoso apartamento en coconut grove de 35 millones de dólares con vista a la bahía de Biscayne. oiga el cambio es como bastante exageradito no pero ahí está pues es que con todo lo que se roban es que es impresionantemente la cantidad de plata que se roban esta belleza forma parte de un vasto caso de conspiración de lavado de dinero con contratos de alimentos, indicó el medio estadounidense. Su relación con altos funcionarios del régimen, entre ellos el exministro de Alimentación Carlos Osorio, le facilitó la compra e importación de alimentos para organismos públicos. Naman Guaquil, en el año 2012 compró, oígase bien, 40 mil toneladas de carne brasileña con un descuento bastante grande ya que estaba alcanzando su fecha de caducidad. Sin embargo, él facturó al régimen a precios regulares. Esto le permitió embolsarse la expresable suma de 76 millones de dólares. O sea, tenemos que ser claros, no era que la carne estuviera vencida, o sea, que estuviera pasada, no, pero estaba a punto de caducar. Entonces, ustedes saben que esa carne que está a punto de caducar baja. A menos de la mitad de precio Oiga y son tan descarados que en lugar de bajarle una mitad de precio Lo pasan al doble Entonces ganaron bajando y ganaron subiendo Definitivamente son ladrones profesionales Entre las investigaciones están los correos electrónicos de Mossack Fonseca Filtrados Identificaron a ese cliente como Joaquín Empresario venezolano con una fortuna estimada en unos 400 millones de dólares con intereses comerciales tanto en Carolina del Norte como en Miami. La creación de los rostros de Naman Wakil fue bloqueada por Wikipedia por usar cuentas títeres. ¿Cuáles son las famosas títeres? Eso son como decir cuentas espejo que llega acá, la plata llega acá. Y llega acá, la pasan a varios, entonces resulta que van a investigar, pero entonces comienzan a investigar esta, a investigar esta, y cuando llegan acá se encuentran con un espejo, o sea, no hay origen alguno. Y de ahí arman sus famosos títeres. Esto para pretender editar, alterar o impedir que se elimine del sitio de internet contenido que ha sido marcado como controvertido por su dudosa procedencia. Con su detención resulta una medida inútil. Óigase bien, ahora imagínense cómo está derrumbado este castillo, cómo está de... de que es increíble ver cómo una sola humilde mujer muestra debilidad de la fuerza armada Ante la miliciana a la que calificaron de demente y le quitaron el uniforme por criticar y mandar a la mierda a Maduro Bueno para allá si sí todos estamos de acuerdo que debería irse Maduro Ojalá que consiga un tiquete de ida pero sin regreso Le hagan check in y digan Maduro para la mierda Chao, ¿ustedes recuerdan un video que circuló por las redes? Era precisamente Ana Margarita Álvarez, la misma que sacó a la luz sus sentimientos sin filtros mientras revolvía la basura en busca de comida. Luego fue obligada a disculparse y castigada. La uniformada miliciana dijo, hay que sacar a ese hp o sea a ese hijo pródigo hay que sacar ese hp de maduro a la vez que justificaba prestar servicio por una cajita de club que me daba mensualmente más nada o sea ese es el famoso miliciano o sea solamente por una caja de comida pues les enseñaron a, a disparar un fusil y con eso supuestamente iban a defender a maduro claro que ella no imaginó que expresarse con ese sentimiento le iba a costar que la fueran a buscar, la llevaran al comando y le tocara grabar, ojo, otro video hablando de las bondades del famoso régimen y que aún así le quitaran el uniforme y la tildaran de retrasada mental. Oiga, si una señora... Una persona del común, una humilde mujer de estas, hace tambalear a la cabeza, a la cúpula, al ejército, a Vladimir Padrino y hace temblar al gobierno. Imagínense cómo está esto de... esto está que cae. Supuestamente un régimen fuerte quien tiene arrodillado a todo un país y una institución castrense aparentemente sólida, debió ignorar un video de esos... Eso no vale nada Pero esta señora les hizo hacer así Con una señora así, Pero la debilidad es tanta Por parte del gobierno y de la institución militar En este caso de la milicia Que se ven obligados a doblegar a esa humilde mujer Para que se presentara y se retractara Cuando vemos esta clase de acontecimiento Lo único que se puede ver Es que este régimen está más caído Ahí es donde recalco Que es la hora de actuar Limpiar la casa y sacar la basura Ahí les estoy dando ánimos a todos estos manifestantes que quieren sacar ese, a esa basura Es la hora de limpiar la casa y sacar esa basura Después de que la obligaran a retractarse y repetir estas palabras Decir gracias por esa bolsa de alimentos que nos da el presidente y ustedes acá Porque hacen que esa bolsa llegue como debe ser Discúlpeme, cometí una falta, tengo problemas Me gusta mi uniforme y pequé, y pequé porque yo misma hice esto, no debí porque todavía soy una distinguida. ¿Serán descarados o no? Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.